Bien, bueno, gente, vamos a ver si puedo hacer este, este video análisis con el. con el. con el. de este juego que estoy probando. Ya lo estoy haciendo la segunda vez porque no me ha funcionado bien el audio, pero bueno, entonces lo que. aquí lo que. lo que yo veía al principio, bueno, listo, ya ocurrió unas horas y eso porque digo, como estaba en demo, pues. Um, hasta ahora lo, lo estaba probando, igual, o sea voy a hacer, digamos, el análisis a través de los de mi experiencia y lo que yo sé de los videojuegos y lo que sé, digamos, de, de hacer videojuegos que es muy diferente jugar videojuegos a, a hacer videojuegos o hacer no solo videojuegos sino hacer eh, hacer algo hacer algo de diseño algo algo creativo, cualquier cosa que hagamos entonces, bueno, listo entonces aquí nos muestra, digamos, esto pues que supuestamente es un survival eh, pues bueno de supervivencia entonces pues desde ese punto digamos yo como jugador antiguo pues ya tengo una historia a través de estos juegos yo ya sé que es un survival y que no es un survival entonces desde ese punto pues uno puede darse cuenta que listo está el, el juego es como pues está bien bien bien gráficamente porque pues está usando un real engine entonces pues es un engine muy muy bueno muy eh, a través de, lo, de la parte de modelización y todo es muy bueno entonces pues eh, eso les permite la parte gráfica pues tenerla muy bien eh, bueno aquí mientras bueno ahí va, va cargando todo lo que es el inicio del juego y, como es un juego online pues eh, pues eh, está orientado para el mercado online y, pues yo lo veo que está más orientado como a público así eh, de menos de 18 años Um, o, o, o tal vez hasta 20, 25 años está orientado. aquí nos aparece lo primero que nos empieza a mostrar que son unos rituales diarios que no es más que rituales diarios que no es más que objetivos obligatorios que nos tiene que poner ahí para pues tratar de entretenernos en algo nos muestra estas pantallas ahí de jugar como asesino o superviviente, a ver, nadie quiere ser asesino entonces todo el mundo juega como superviviente bueno mentira, si sí hay gente jugando como asesino pero no eso no está implementado en el juego, entonces no, no hay ninguna diferencia O sea, la única diferencia es que uno mata y el otro es escondido Pero el resto, no, el resto no hay ninguna otra diferencia Eso de matar con amigos y sobrevivir con amigos, pues yo no lo utilizo Porque eso no un no juego con ninguna gente sobrevive. Pues si es un juego online, pues ellos tienen que solucionar la parte online O sea, con gente online, servidores online, todo online Pues para eso ponen un juego online entonces eso de rituales diarios es lo que decía, muestra ahí como objetivos obligatorios que no tiene que poner a hacer para tratar de entretenernos con algo porque realmente el juego, a través de sus mecánicas de, de juego la mecánica del núcleo del juego está muy bien que es esconderse y, y asesinar, esa es la mecánica del núcleo el objetivo primordial es a, a, prender esas maquinitas ahí, eh, que son cinco máquinas y... Pues que nunca se puede emprender, la verdad, porque, han, o sea, necesita un computador con unas prestaciones muy buenas y también un internet de mucha capacidad para poder. Eh, o sea, tienes que estar en Estados Unidos, mejor dicho. <ríe> aquí están los desarrolladores del juego eh, en la parte de directores de juego y los del de design, que es, ya hablaremos más adelante. Entonces, aquí, pues ya uno entra a jugar es como, como superviviente, porque, pues, igual no eso es lo que nos, nos permite eh, los, los servidores pues no son lentos pero le falta muchísimo o sea eso, eso demora muchísimo para poder empezar una partida eh, aquí vamos a empezar a hablar de la, de la parte de los, de los de la red de sangre hay varias cosas que nos implementa aquí en esta barra de la izquierda que está la red de sangre eh, la personalización del personaje y en la parte derecha está pues, el nombre del personaje, una historia, pues ahí del personaje. Eh, esos puntos que le van dando a través de que supuestamente va jugando. Y aquí tiene los objetivos, lo que los objetivos no son lo que uno puede supuestamente que no puede utilizar. O sea, eso no es, esto es relleno, prácticamente todo eso es relleno porque no eso no sirve para nada. ¿sí? O sea, no está implementado en el juego. Como no está implementado, pues no, no tiene ninguna repercusión real en el juego. Entonces se convierten en iconos ahí dibujos muy bonitos y están bien hechos, pero no, no tienen ninguna ningún uso en el juego. Entonces ahí nos muestra pues todo los, lo que podemos hacer con esa respuesta pues, red de sangre que es como una especie de árbol de habilidades. Pero pues aquí árbol de habilidades pero solo online porque no se como digo no se pueden utilizar. Entonces, que otra cosa aquí nos muestra, pues eh, tenemos. Eh, ese equipamiento que podemos eh, mirar ahí como las cosas que podemos tener en el inventario y eso, pero supongo que debe ser en un nivel mucho más alto eh, porque no en el momento mientras uno está arrancando, pues no, no tiene nada de eso, igual lo que digo, no están implementadas en el juego, entonces eso no sirve de nada, es relleno Mm, ahí nos muestra digamos una cosa que es lo que le veo bueno es que tiene mm, esos esos como santuarios secretos que son como eh, historias ahí que van colocando a través de los libros eso está muy bien porque por lo menos tiene algo que leer pero eh, están ahí están ahí para leer y eso pero no no se, no, tienen, no se usan en nada Tres segundos cuando llegue al sótano y tú estás más de 32 metros o sea son unas mecánicas que no están implementadas entonces eso no no, no podemos hacer absolutamente nada en contra del de asesino, eh, utilizando esos, esos santuarios de los secretos que dice que se llama. Entonces, lo que podemos más como leer ahí lo que dice, eh, de Halloween Capture también dice que hay unas cosas de Stephen King. Tiene cosas ahí copiadas ahí de los libros de, de imagino que las copian de la internet, porque igual no tiene ninguna profundidad técnica, pero sí son cosas supuestamente escritas. Eh, por directores o por novelistas eh, aquí ya nos muestra pues más abajo nos muestra la parte de, los persona de la personalización eh, y que no tampoco tiene ninguna implementación porque eso da igual cualquier cualquier chaqueta que nos pongamos cualquier pantalón cualquier eh, eh, le cambiemos el o lo que sea la cabeza o sea eso no, no tiene ninguna implementación en el juego no tiene ninguna diferencia actual real en el juego entonces no no sirve absolutamente de nada es, es solo como para mirarlo ahí y cambiar la chaqueta y ya eh, de pronto ahí tienen como trata de mostrarnos como un poquito de historia acerca de lo que tiene el personaje y, y listo vamos a ver si arrancamos aquí un poquito bueno los servidores son lentos bastante lentos tienen que mejorar mucho eso eh, porque solo para la gente de Estados Unidos, pues listo, vendan su producto en Estados Unidos. Pero si lo quieren vender en Latinoamérica o en otro lado, pues ahí sí no sirve porque se demora muchísimo tiempo. También tienes que tener un internet muy bueno, ¿no? Eso sí. Yo no tengo ese internet, bueno, aquí, lo que decía, nos muestra un poco la parte de, de información del personaje, Eso está muy bien porque están como utilizando cosas del survival, digamos, de historias reales que han pasado en el mundo. Entonces, eso está bien porque cogen cosas que ya están hechas, pero no las implementan, no no hay ninguna profundidad, solo como que dicen, ah, sí, un maizal, ah, sí, había un asesino, ah, sí, había Jack the Reaper, había, ah, sí, y ya, y ahí se quedan. Entonces, no, pues eso no tiene ninguna inteligencia para mí. Entonces, ahí listo, vamos a ver si arrancamos ahí. Bueno, el objetivo principal del juego, como decía, era es como prender esas máquinas que ellos tienen ahí como una bomba que genera luz, es el objetivo primordial del juego entonces mientras arranca vamos a ver bueno listo cuando arranca ya la casa de los thompson que esos son como esos son están cosas copiadas a través de, de la historia y de cosas que ya no objetivo de casos reales que han sucedido en el mundo de asesinatos y, y almas en pena y cosas que sobrenaturales que han pasado bueno sobrenaturales no sino eh, asesinatos más que todo entonces aquí, bueno, hay, hay varias cositas que no puede empezar a mirar aquí. La parte del modelado está muy bien. O sea, pues no tiene 10, pero por lo menos saca un 8. Porque están muy bien. O sea, los modelos es en los reales ya. Entonces en los reales ya, pues, nos... Nos que nos... Nos permite... Mm, el la parte del modelado y en la parte del texturizado nos permite hacer cosas muy pues muy buenas, ¿no? aquí está también el de scream el, el, el muñequito del de, de Sau eh, nos muestra como esos guiños ahí, pero pues no hace absolutamente nada, no está ahí solo puesto ahí como, como un ganchito, está ahí colgado entonces es como risa en vez de dar miedo entonces si quieren hacer la parte del horror, pues yo creo que no por ahí tampoco es, porque si no si no implementan nada que nos pueda asustar o algo, o generar miedo, angustia o algo, que es lo importante en un juego, de survival, de survival horror, pues, eh, pues ahí se van a quedar. Entonces aquí lo que uno puede ir haciendo es como ir caminando, escondiéndose, ella eh, empieza el primer fallo que le veo al juego. Nos obliga a que tenemos que ir allá donde está la máquina. Nos obliga. Si no hacemos eso, nos mata rapidísimo porque le avisa dónde estamos y nos mata el asesino. Entonces, nos dice que ese es otro error. Nos pone ahí reunidos. Eh, reunidos es que nos acerca otro man ahí, otro muñeco ahí que ni siquiera es otro jugador, sino que es un NPC ahí que se nos pone la máquina, el sistema, internet mejor dicho, el servidor. Nos pone ahí ese personaje para espiarnos, para sapiarnos entonces, básicamente aquí lo único que hace uno es esconderse y caminar, tratar de esconderse eso está muy bien, o sea esas mecánicas están bien, esconderse esas mecánicas de núcleo que están implementadas ahí están bien, porque son como lo, lo, que, lo único que podemos hacer básicamente no podemos hacer absolutamente nada más como digo no nos podemos defender de, del asesino no podemos hacer absolutamente nada contra él, no podemos utilizar nada que está en el entorno para hacer nada solo podemos ver el entorno ahí muy bonito y, y lo que digo, vea que nos pone aquí un jugador. Ahí nos pone ahí un jugador. Ahí nos está mirando, no está haciendo absolutamente nada. no, Realmente no es un jugador. O sea, eso es un, un equipo, una, un NPC del sistema que, que está ahí. Como para que uno sienta, uy, sí, estamos jugando. El resto no no tiene nada más que hacer ese, ese jugador ahí. O sea, no, no, no tiene, o sea, eso es una cosa hasta, hasta insultante. Yo creo porque no, pues como que nos trata de idiotas, o sea, no como, ajá, sí, tenemos un jugador ahí ya, <risa> en realidad ese jugador no está ahí, miren, si yo no me levanto él no hace absolutamente nada, el asesino como que trata de, porque el asesino sí está alguien, es una persona, o sea, es alguien que está ahí eh, está jugando realmente pero el asesino, yo ya jugué como asesino y no, no o sea, realmente no, no, lo que tú ves es cuando la máquina quiere que lo hagas de resto no, o sea, todo está obligado, todo está obligado en el juego entonces eso es un punto muy negativo para la, para, para, para este juego porque pues, se supone que uno tiene que darle la libertad de hacer las cosas no que obligatoriamente haga lo que él dice entonces es un error desde el punto de vista conceptual del juego de concepto, es un error de concepto del juego aquí vamos a tratar de huir pero pues si el juego no nos quiere dejar huir pues no nos deja no es más, o sea no si quiero forcejear forcejeo pero no Solo para que le den unos puntos ahí, pero pues en realidad no. Los puntos no sirven absolutamente de nada. Igual, el jugador, si, si la máquina lo quiere matar, lo mata. Eso no, no hay ninguna, no podemos hacer nada. Entonces otro error que le veo que no, que si no cambian eso o lo implementan de una forma que podamos hacer algo, pues ese juego no tiene. O sea, este como juego no es juego, porque no es divertido. Entonces no, si un juego no es divertido, pues no es divertido, no es un juego. O sea, es como una película o otra cosa. Ahí nos da esos puntos, ahí que supuestamente nos da esos puntos. Esos puntos de sangre que no sirven para nada, como digo. Entonces ya vamos a ver aquí en la red de sangre que podemos supuestamente implementar cosas ahí. Pero pues como no sirven de nada, ¿para qué nos, nos tenemos ahí a hacer eso? Si no, si no sirven de nada. Eh, vuelve otra vez, se nos manda a los servidores otra vez y ya como nos mataron, pues listo, otra vez vuelve otra vez a lo mismo. Que eso es la, es la mecánica que usan todos los juegos. O sea, tiene que haber acciones repetitivas de, de algo. Eso es como esa es una base de núcleo de todos los juegos. O sea, esa es como la, la la base de los juegos. O sea, tiene que haber una acción repetitiva. Que la única acción repetitiva aquí es morir y volver a salir otra vez en el mismo entorno. No hay ninguna otra acción repetitiva, solo esconderse y caminar, que son las mismas acciones mecánicas de núcleo que tiene. Entonces, vamos a ver vamos ahí al, al segundo intento de mostrar que otra cosa que se puede ir hablando este um, se puede ir hablando que bueno tiene la parte de los de los mapas bueno, entonces, si, si ponen más mapas de pronto el juego puede llegar a tener más futuro y, y que abran el level editor para que uno pueda hacer sus propias ediciones sus propios mapas porque pues ellos ahorita tienen implementado también una cosa que es el desarrollo de niveles procedural que eso ya es un concepto pues antiguo, más antiguo y... Y lo que básicamente hace es como poner los, los árboles y ponerlos de ponerlos de, de, de izquierda a derecha, los pone aquí o al centro. Y los objetos los pone a nivel como pues, orgánico, donde él quiere, donde él le parece. Pero siempre tiene una base, siempre están dentro de ese cuadrado, dentro de este cuadrado como eh, un patio, como un patio central. Entonces no hay ninguna organización a nivel arquitectónico que pues, simplemente ponen como árboles ahí al azar o piedras y cajas esas cajas que no, pues, no tienen ninguna utilidad solo estorbar o pues, no tienen ninguna utilidad el fuego todo eso si sí, el diseño digamos de niveles es muy bueno o sea lo más positivo que le veo el diseño de niveles eh, el diseño de niveles pues está hecho en un real como digo entonces pues eso es muy bueno porque pues mm, y están o sea es una calidad gráfica pues bastante decente de 9 o de 8 de 8 a 10 eh, aquí vuelve, otra vez nos hace lo mismo, nos vuelve y nos mata, porque pues bueno, nos baja, si alguien nos baja, pues listo, nos baja el gancho, pero pero, pero volvemos otra vez a lo mismo, entonces no, ya no, no, no hay ninguna acción que podamos hacer en contra de nada, ni nada. entonces es como que el desarrollo de niveles de procedural podría servir si, si nos dejan hacer algo propio, de pronto puede tener un punto positivo ahí por ese lado pero si no si no podemos hacer nada propio pues no o, o no solo propio sino algo bien hecho porque pues igual esto está bien hecho digamos en, nivel, en los niveles pero le falta o sea, le falta que nosotros nos vinculemos con el juego, si no hay esa vinculación directa con el jugador pues no pues se vuelve algo ahí como inuco o sea no, no, no, las acciones que hacemos no no, no cuelan o sea eso es como esas curaciones de estilo Let For Dead. Pues, no sé no. la verdad, eso no, eso no, no, tiene tampoco así mucho, mucho futuro. O sea, no. no. Aquí, ¿qué más podemos mirar? Aquí, bueno, la, la parte del, del, de las animaciones, y eso está bastante regular, porque igual como que se puede caminar, pues camináis de una forma extraña. Eh, Va caminando ahí como, como medio acurrucada y como raro. Entonces, pues... Eso es como que... Pues, no sé, eso es extraño. La verdad es extraño, pero pues igual... Pues está bien. O sea, se puede, pues, sea, se puede pasar. pues no, no, no Eso no afecta. Pero pues el resto de animaciones... No hay animaciones. O sea, básicamente no hay animaciones. Porque no podemos hacer nada. Ni, ni, ni podemos saltar. No podemos ejecutar nada. No podemos coger nada. No podemos... Utilizar barreras, palos, nada, o sea, no. Entonces, ese, ese es uno de los puntos más negativos que le veo. O sea, no, no hay ninguna mecánica para implementar en ese sentido, ni, ni en ninguna otra forma. O sea, ese, o sea, no solo podemos caminar y escondernos. Otra cosa que le veo es que si nos escondemos y, y tratamos de, de, de escondernos ya, porque esa es como la mecánica básica, pues no pasa absolutamente nada. De un momento a otro, el asesino nos mata, quién sabe por qué razón y obra y gracia. Sí, sí, porque nos ve, porque supuestamente la máquina le avisa dónde estamos. Porque la verdad, si, nos, si nosotros nos escondiéramos ahí, pues ya no pasa absolutamente nada. Entonces, eso, eso es otra cosa que le veo que tienen que arreglar. Si sí, sí, nosotros tratamos de, de prender la máquina, esta pues listo, la tratamos de prender. Y si fallamos, pues ya llama al asesino y le dice dónde estamos. Entonces nos mata. Entonces, como que eso es muy tonto. O sea, no tiene, no no tiene, eso pues, no tiene presentación, la verdad. O sea, eso no. No tiene presentación, pues... No tiene poca, tiene muy poca inteligencia. <risa> no artificial, sino inteligencia normal. O sea, no... no eso no, no es lógico. O sea... Yo creo que la lógica aplica en todo. O sea, no solo en los juegos, en todo. Entonces, pues... No sé, pues es otro punto ahí que no... Inconcluso, que no se sabe qué para con eso. De pronto no pasa nada porque no le ponen cuidado. O, o tratan de hacer un producto que se venda rápido. Eso es lo que pasa en muchos juegos, o sea, quieren hacer un producto que se venda rápido, pero no quieren hacer algo que sea realmente lógico y productivo. En algún sentido, porque pues este como surgió al horror, esto no... Esto no asusta, esto no da miedo, esto no, Da un poquito de angustia que el asesino lo coja, pero... Pero eso es una angustia muy pasajera que no... Porque como no podemos hacer nada, pues... Pues no, no, no hay nada, no hay miedo, no hay nada, porque no... Básicamente pues si nos aparece. Pero eso solo lo asusta por ahí 5 minutos. O sea un minuto. Y después ya ya no le tienes miedo al asesino Entonces como que ya. Eso no. Eso pasa en muchos, muchos juegos de horror. Y ahí nos golpea esos puntos. Como digo no sirve para nada. Si yo no me paro pues no pasa absolutamente nada. <risa> como que tiene que ir a matar a los otros. Si yo no me paro. <risa> de todas maneras el juego al final lo no para. O sea. El juego al final como quien dice, hace lo que quiere Lo que le parece, lo que él quiere O sea, básicamente los desarrolladores Nos están diciendo cómo haga, o sea Ellos nos están diciendo como, como Hace lo que yo digo y ya Entonces como que eso es como que muy tonto Muy absurdo Muy absurdo en el juego o sea, Para mí me parece absurdo O sea, no O no hace lo que ellos quieren o ya O se acaba el problema Entonces eso no hace puntos Otra vez vuelve y sale lo mismo Volvemos allá a la sala de espera otra vez. Y ya aquí, pues, básicamente ahí no hay más nada que hacer. O sea, ya es lo que, otra vez lo mismo, que nos muestra esas partes gráficas ahí que, no, que ya hablé harto de ellos, Entonces, básicamente como conclusión, pues, está ahí los desarrolladores, pues, en la parte modelado, pues, muy bien. En la parte texturizado muy bien. Todo eso lee el level design muy bien. Pero, pero, pues... Se queda uno como esperando más, de pronto si lo siguen desarrollando y, y más adelante lo implementan algo que hacer, mecánicas prácticamente, eh, pues de pronto vale la pena, pero por ahora pues no, por ahora no, no yo no aconsejo que compren este juego así esté regalado, ¿se ha regalado? sí, pues ni siquiera porque pesa mucho y, y no, si no no van a usar porque realmente ese juego no, no vale absolutamente para nada, entonces pues nada, espero que poder seguir haciendo más videos acerca de estos temas y... Y, y generalmente acerca de todo. Desde pues la parte de los juegos. Y la parte de todo lo que es. La parte del diseño. La parte gráfica. La parte de, de prácticamente todo lo que hablaba en este video. Bueno. Muy amables. Y gracias. Bye.